Desde tiempo inmemorial el hombre ha anhelado destruir al sol. Yo haré lo más cercano a ello. Obstruirlo. Oh, por Dios. Imagines, Billet, la luz y la calefacción funcionando todo el día.